Eh, ...bueno, pues entonces se programaron una serie de actos y actividades... ...que desgraciadamente la pandemia no nos lo ha permitido hacer. Entonces, en los, en los inicios del 2020 comenzaron las reuniones... ...para darle forma y programar todos estos actos. Eh, pues... Eh, ...un admirador secreto que tengo por ahí. Eh, entre ellos estaba pues el mono, un monolito que hemos puesto en el parque el mural, la posibilidad de volver a hacer una mesa, una misa que coincidiera con en el mismo lugar y en la misma hora y en el mismo día. Y el tema del libro. Pero bueno, todo esto se ha tenido que retrasar debido a las restricciones. Eh, ahora la cosa va mejor con mucha precaución. Y entonces se ha optado por hacer esta presentación al aire libre por intentando cumplir con todos los protocolos y porque creemos que retrasarlo mucho más nos haría perder la memoria de cómo, cómo se gestó y desde luego no queremos demorar más el agradecimiento a todas las personas que han colaborado con este proyecto. Eh, se debatió, se comentó el contenido y se, se optó por no por escribir un libro sobre la historia del barrio, sino las historias es que la historia del barrio llevaría muchísimas páginas y entonces queríamos hacer un libro un poquito pues más ameno, ¿no? para que la gente lo, lo viera y sobre todo lo recordara eh, lo hemos hecho desde la óptica personal de los autores eh, desde su memoria, abarcando todas las facetas posibles y, y sobre todo en base al, a la parroquia que fue el punto de partida del nacimiento de... ...de esta asociación y la que impulsó, pues eso, los clubs, ...los campamentos y una gran pequeña o gran lucha... ...que tuvimos con la, con la constructora por el tema de los locales. Entonces también fue por el desarrollo de los trabajos... ...de la urbanización del barrio, la creación de la escuela... ...los clubs deportivos, el aula de adultos... ...bueno, y muchas facetas que muchos recordaremos... ...una vez que echemos la ojeada al libro. La Junta Directiva... ...asumió este proyecto... ...pero sobre todo dando total libertad... ...a los que se iban a encargar de escribir las historias... ...y que ellos contasen con toda la autonomía... ...para decidir los temas... ...unos son más amplios... ...otros son más cortitos... ...pero bueno, creemos que ha quedado reflejado en el libro... ...la gran parte de los recuerdos... ...vivencias y sentimientos que ha puesto... ...estas personas... ...y este, en el gran trabajo que han hecho para hacer este libro. Eh, de, y, de, por supuesto, del que todos debemos de estar orgullosos, aún eh, como hemos tenido piedras en el camino, pero bueno, las hemos sabido evitar y hoy en día seguiremos evitando. Yo, sin más preámbulos, paso la palabra a, y a mi secretario y que os rega. Creo que no voy a redundar mucho más, ni ampliar plaza, resumiendo muy bien en pocas líneas cómo se ha gestado todo esto. Ha sido un parto difícil, difícil, porque ha estado cortado, luego las reuniones de, las, de los distintos autores tuvieron que ser muchas telemáticas, por teléfono, bueno, un tanto complicadillo. Y, pero al final... El resultado está ahí y desde luego a los que ya hemos ojeado, ya lo hemos leído, nos ha tocado corregir algo, pues ya sabemos que se va a cumplir y se va a dar la esencia que tiene el barrio, que ha tenido el barrio. Si sí es cierto que no podemos vivir siempre atrás, hay que mirar para adelante, pero no podemos dejar de olvidar Todas y cada una de las historias, anécdotas, recuerdos y personas que en él se mencionan. Muchos ya no están, es verdad. Pero yo creo que en el libro se va a recoger y se va a rememorar incluso su recuerdo otra vez. Yo no voy a añadir nada más, únicamente es deciros y cederle un poco la palabra que como persona institucional ha venido a esta presentación... Gema Agudo, mi directora general de cultura, porque es mi jefa, que ha tenido esa diferencia con nosotros, aparte de porque a ella pues este tipo de actividades le gustan, le interesan y las quiere compartir otra. Gema. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, gracias, Presidenta. Dice Emilio que yo soy su jefa. Si conocéis un poco a Emilio, si es imposible. Él es, siempre manda y es un placer trabajar con él. Muchísimas gracias, Presidente. muchísimas gracias por invitarme a este acto, que sé que es un acto de barrio, de vecindad, y estoy encantada de, de estar aquí con vosotros, porque eh, siempre que se edita un libro... Es una buena noticia, y más en tiempos como los que estamos ahora, que dice que ya no se lee, que ya no... Yo estoy convencida que cada vez se lee más, lo que pasa que hay veces que se leen cosas que no hay que leer. Y yo creo que este libro es un libro que hay que leer, es un libro que os define, que es vuestra historia que, como bien decía la vicepresidenta, es la historia de muchas historias. Y yo creo que lo que, está consiguiendo, lo que conseguiréis con este libro es que esa historia de un barrio tan singular, con tanta personalidad como es este, no quede en el olvido. Porque muchos de vosotros os recordaréis cosas, pero también hay gente joven que, quién sabe, igual algún día lo encuentra en casa, lo he hecho enojada, porque la verdad es que el libro está editado de maravilla. Eh, Esta es muy ameno de ver porque lo están mirando un poco y la verdad es que te invita a cada página a leer y, y a introduciros en vuestra, en vuestra historia. Porque mmm, los, los barrios los hace la gente, no los hace la arquitectura moderna, los hace el alma de la gente, de sus vecinos. Y más que nada en tiempos tan complicados como los que estamos, y a pesar de que parece que ya se ve una luz al final del túnel, es gracias a la solidaridad de los vecinos, de los que viven al lado, los que nos ayudan a pasar este, este tipo de trances. Así que simplemente daros la enhorabuena y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, sin más preámbulos voy a dar paso a José Luis Polanco, que es una de las personas bueno, pues que ha controlado un poco el libro, que le ha manejado dentro de nuestro. Así que sin más, hay te lo Pues nada, buenas tardes. Eh, lo primero, agradecer a a Paci y a José Gabriel que se acordaron de mí para bueno iniciar este este proyecto y sobre todo porque me da la oportunidad de Saldar una deuda que yo tengo con este barrio, porque yo viví eh, justo ahí, creo que era Ernesto, ¿verdad? Eh, mis años de, como estudiante de magisterio eh, los pasé aquí y aquí pues colaboré con el Club Juvenil, con las marchas, con la revista Barrio, con los campamentos, eh, en fin... Eh, la vida en, en la casa del cura pues me aportó también muchísimo y siempre he dicho que mi universidad auténtica eh, fue la gente y las experiencias que, que yo conocí y viví aquí en el, en el barrio San Francisco. Así que este trabajo de coordinación del libro que he estado haciendo pues me, me, permite, me ha permitido saldar una parte de, de esa deuda. Eh, decir en primer lugar que el libro es una obra colectiva esto es importantísimo es el fruto de muchas pequeñas colaboraciones eh, que luego si, si tengo tiempo pues iré eh, diciendo un poco cuáles son eh, la idea original como ya se ha dicho fue de Paki eh, Paki después pues un. Eh, José Gabriel y la bola fue, fue haciéndose cada vez más grande y eh, nos invitaron a una comisión de, de gente relacionada, bien del barrio o bien eh, amigos del barrio, para que llevásemos esta, esta idea adelante. Eh, os voy a leer unos pequeños fragmentos de la presentación que espero que os animen a leer el libro eh, y que dice lo siguiente... Los comienzos de esta historia hay que situarlos en los años 60 y 70 del pasado siglo, cuando procedentes de pueblos de la provincia, de Castilla y de Andalucía, comenzamos a llegar a la ciudad las primeras familias. Nuestro destino, el Grupo Residencial San Francisco, pretencioso nombre que escondía una realidad menos amable un barrio inhóspito, de calles sin asfaltar y anárquico trazado, sin adumbrado y sin ningún tipo de infraestructuras sociales. Salto algunas líneas para no hacerlo muy largo. Los 50 años transcurridos son un buen motivo para recoger sobre el papel algunos de los hechos que acontecieron en estas calles antes de que caiga sobre ellos el manto del olvido. En cuanto a los autores, una veintena de colaboradores, 22 si no cuento mal, algunos vecinos y vecinas del barrio desde su infancia, otros que lo fueron durante algún periodo de sus vidas, otros, en fin, ajenos al barrio, pero compañeros en las luchas vecinales, aportan sus impresiones y recuerdos de aquellos años de brega el lector encontrará el esfuerzo de la memoria por precisar los contornos y fronteras del suburbio acostado en la ladera norte de la ciudad, la despedida triste del pueblo y la llegada al barrio, los primeros juegos infantiles en unas calles de, de apariencia cosbélica, el asombro en los ojos de un niño, de una niña, que encuentran el paraíso entre las montañas de escombros. La decepción de los adultos ante una realidad tan distinta a la que habían imaginado. La creación de la parroquia y la llegada de un cura joven. La toma de conciencia de los vecinos y sus esfuerzos para tratar de revertir la situación. Los primeros pasos... ...para la creación de la Asociación de Vecinos... ...en los últimos años del franquismo... ...las reivindicaciones presentadas a la constructora... ...y las autoridades municipales... ...el hartazgo ante tanta promesa incumplida... ...y el paso a la acción... ...urbanizando calles y plazas... ...la ocupación de locales para convertirlos en escuela... ...centro social... ...talleres... ...salón de actos o biblioteca... ...la actividad cultural y los programas de formación destinados a niños... ...jóvenes y mayores... ...las marchas y excursiones... ...los campamentos de verano en los pueblos de Líbana... ...aprendiendo a convivir en armonía... ...y a sentir, amar y respetar la naturaleza... ...la actividad deportiva que promueve la amistad en los momentos en apariencia intrascendentes, del el tiempo libre. La música que nos acompañó, instrumento de lucha y de denuncia, y motivo de alegría y de esperanza compartida. El batallar, en fin, de hombres y mujeres para hacer más cálido y acogedor este pequeño rincón que habitamos los autores y autoras de estos relatos no hemos pretendido narrar la historia del barrio con el afán del historiador. No somos tampoco escritores. Nuestros textos cuentan unos hechos en los que participamos o de los que fuimos testigos y los contamos desde el recuerdo, con las impresiones que dejaron en nuestras mentes y en nuestros corazones. Estas páginas pretenden dejar constancia de los afanes y esfuerzos de tantas personas, en su mayoría anónimas, algunas ya tristemente fallecidas, que pusieron su tiempo, su coraje y su callado empeño en hacer de su entorno un lugar más grato para ellos y, sobre todo, para sus hijos e hijas. Y a algunos de estos hombres y mujeres solo queda aquí un nombre, una alusión, acaso una fotografía o un genérico que quiere ser inclusivo. A ellos y a ellas, hombres y mujeres del barrio, como homenaje a su contribución, van dedicados estos recuerdos. Nos gustaría que en ellos se reconocieran y se sintieran dignamente representados. Creo que uno de los aciertos del libro es el diseño, aparte de los textos, lógicamente, pero el diseño me parece importantísimo. En los libros de historia, normalmente, los eh, nombres que aparecen son reyes y emperadores. Aquí, subrayados en rojo, idea de Pau Camblor, el diseñador, aparecen Peña, Macario, Arturo, Arturo Robles, Alejandro, Hermene, Mina, Alicia, Toñina, Teresa la Pestatera, Maricarmen y Senito, Petín Demetrio y Marisol, Mari Carmen Arroyo, Valentín Andrés, Pepe Gómez, Fernando, Efrén, Manolo Camilo, Romualdo, Romualdo Uriarte, presidente primero de la asociación, por supuesto Ernesto, para los jóvenes de hoy, para sus hijos, sus amigos, sus nietos, la actitud de todas estas personas y otras que no aparecen nombradas creo que debería ser un motivo de orgullo. Eh, quiero hacer unos agradecimientos a Paki y a José Gabriel, lo vuelvo a repetir, por invitarme a participar en este proyecto, porque me ha permitido regresar eh, pues a tener un contacto con personas a las que estimo desde hace muchísimo tiempo. Quiero agradecer la labor de, los, de esa primera comisión encargada de eh, definir los puntos que íbamos a tocar en el libro y después a buscar colaboradores para escribirlos. David Herrero, Romualdo, Juanma, Mariano Calvo, que hoy no puede estar aquí, José Luis Robles, Chus Castro, Macwell luego pues se añadieron algunas otras personas, Inma, Puri, Emilio, el secretario de, de la asociación agradecer también como no a, al resto de los colaboradores, los que han escrito los textos que además de estas personas que ya he citado son Ernesto por supuesto que como siempre incumplió las normas y en vez de escribir lo que tenía que haber escrito las dos mil palabras que le pusimos de límite nos ha mandado una autobiografía, pero eso que ganáis todos los que estáis aquí, todos los que leáis el libro, porque de esa manera entenderemos, le entenderemos un poco mejor a él y todo lo que aquí sucedió. Gracias también a Marina Hervás, a Miguel Cabaniñas, a Mari Carmen Rivas, a Javier Castanedo... Emilio Ruiz Seco, a Isabel Tejerina, a José Antonio Solórtano, conocido por todos como Solo, a José Luis Muñoz. Hemos recogido unas palabras suyas en la despedida de, de Ernesto en el año 94, las pronunció en el Instituto Peleda. En la parte gráfica quiero agradecer el trabajo de Paki, de José Gabriel y de Javi Buti, que visionaron, yo creo que, tengo aquí escrito que cientos de fotos y diapositivas, yo creo que llegaron a, a los miles, para seleccionar las que aparecen aquí en el en el libro eh, a Ernesto y a Pedro por favor eh, Ernesto eh, tu asesor informático en el albergue de Güemes agradecele el labor, la labor que, que realizó le dimos la vara un montón de veces para que nos mandase diapositivas y la inmensa mayoría no, no han aparecido eh, quiero agradecer también a José Antonio Tortida que nos ha permitido utilizar una foto maravillosa del barrio, cuando el barrio, he dicho una, una tontería me parece, no puede ser una foto del barrio, una foto del vacío que ocuparía eh, con el paso del tiempo el, el barrio. Se ve la, la fábrica de Mendico mendicouague se ve la casa de la bruja, se ve el arbolado del el Paseo del Alta... arbolado que no existe... Eh, ...se ve la ciudad al fondo... ...la bahía... ...y el espacio donde... ...posteriormente iría el barrio... Eh, ...es una foto de su archivo personal... ...y... ...gratuitamente nos ha permitido... ...utilizarla... ...y... ...acabo ya en la confección del libro... ...importantísimo... ...la aportación... ...de José Luis... González Barreira, que eh, diseñó la portada y la contraportada del libro. José Luis González Barreira, eh, solo le, le recordarán los muy mayores, en los primeros años del, del movimiento del, del barrio, él nos diseñaba publicaciones de este estilo. Eh, muy originales para aquel momento que eh, nos lo ponía muy difícil cuando queríamos después llevarlas a la práctica porque se salían de los estándares eh, habituales. Eh, a la hora de confeccionar la portada, pues enseguida nos vino a la cabeza que había que contar con, con José Luis González Barreira ahora en, en tierras catalanas. Y por otro lado, eh, la aportación de Pau Tamblor. Pau eh, es un diseñador gráfico que no tenía absolutamente nada que ver con este barrio y que eh, por una de esas casualidades de la vida pues eh, conoció el proyecto leyó la presentación leyó dos o tres artículos y, y entendió que esta ...era una gran historia... ...había sido una gran experiencia... ...y que había que colaborar... ...y colaboró de manera gratuita... ...con, con el diseño del libro... ...me parece que me estoy alargando ¿verdad?... Eh, ...bueno... Eh, ...fue un poco difícil el... ...el hacer encajar... ...dos ideas distintas... ...la de la portada... ...en la cual eh, José Luis González Barreira la quería a todo color eh, unos jóvenes aparecen ahí llevando cosas eh, para el barrio para alguna actividad del barrio no sé si era para recaudar dinero para comprar una multicopista igual eh, ¿voy bien? voy bien eh, en definitiva lo que quería era echar una mirada al futuro era una mirada, diríamos de optimismo jóvenes trabajando aportando para que las cosas marchen mejor por otro lado el Pau lo que ha querido es echar una, un vistazo atrás a la historia del barrio la historia del barrio él prefería contarla en blanco y negro y yo creo que ha sido un acierto es más testimonial eh, es más qué es lo que pasó en, en el barrio hay algunas cosas que me parecen un logro absoluto si me aguantas un poquitito el micro por ejemplo la solapa y la, y la guarda los ladrillos creo que cuentan ya, nos meten a todos ...en la historia de este barrio... ...este me parece un grandísimo acierto... ...otro... ...es al abrir la solapa... ...ha incluido... ...el plano del barrio... ...además del plano del barrio... ...ha ido... Eh, ...anotando los lugares... ...más emblemáticos... ...en aquellos años... Señala por ejemplo... ...el local de la Asociación de Vecinos el Barcilio, la Barbería, el Barrio Obrero del Rey, para situar un poco el contorno, eh, el Barrio San Luis, la Biblioteca, la Bolera, el Callejón de la Mona, la carnicería de Chichi, la Carpintería, la Casa del Cura, Centro Cultural, el Club Juvenil, en fin, Escuela 11 de Abril, el Chalet de la Bruja, el Hacienduca de Marta, el Laboratorio de, de Fotografía la panadería de Carmina y a cada uno de esos lugares le ha dado un número que ha situado en, en el plano del barrio y a medida que, que vamos leyendo esos, esos espacios cuando son citados él los ha subrayado y, en, y al margen ha puesto el número que aparece con el que está numerado en, en el plano de tal manera que tú estás leyendo el... El texto, y si quieres, puedes tener abierto la solapa del, del libro y localizar de cada, cada punto que habla. Ese me parece un grandísimo acierto. Eh, otro, por supuesto, lo que ya os comentaba antes. Tuvo la paciencia de los nombres propios que iban saliendo, en vez de dejarlos como el resto de, del texto... Los ha colocado en rojo. Eso habla del cariño con el cual pues, él eh, tomó cartas en el asunto y, y ha hecho el, el diseño. Otra aportación importantísima son tres documentos, y esto ya os lo, eh, os lo cuento, no solo por, por ello, sino para que cuando lo abráis no se os vayan al suelo. Eh, tres documentos que son facsímiles es decir, que son copias exactas de lo que fueron en su momento uno de ellos es el acta funda, eh, fundacional de la asociación de familias, así se llamaba entonces, del barrio San Francisco con todas las personas que componían la primera junta directiva eh, con el presidente la firma el presidente Uriarte el secretario Rafael Echegaray y todas las demás firmas, creo que es un documento entrañable Otra es el, eh, el manifiesto del 77 en el cual pues, se dicen cosas como el importe de las obras realizadas supera la cifra de 10 millones de pesetas exigimos a la constructora 10 millones de pesetas ya que hemos realizado una obra que legal y moralmente corresponde a ello, etcétera, etcétera. Eh, concluimos diciendo, la constructora ha vivido de espaldas a nuestra realidad social, el ayuntamiento ha tenido más promesas que realidades, los vecinos hemos optado por una solución práctica y directa. Esto era en mayo del 77 y lo conocíamos como el manifiesto, del 77. y por último otro documento interesantísimo que es la carta que los vecinos le dirigen al constructor señor Revilla y en el que le eh, advierten muy educadamente que van a demoler la carpintería porque se necesita ese espacio para construir la pista polideportiva entonces se le avisa con toda cortesía que un domingo del mes de junio eh, todavía sin determinar se va a tirar esa, ese edificio que por favor que saque eh, la maquinaria que tiene allí que no, no quieren perjudicar a, a su maquinaria eh, reciba un atento saludo vecinos del barrio San Francisco esto era el 2 de junio de 1980 eh, esto hemos querido meterlo Tal como era en aquella época y no hemos querido reproducirlo en el interior porque si no hubiera que habido, eh, hubiéramos tenido que reducirlo de tamaño y hubiera perdido el valor eh, que tiene en definitiva, que el trabajo de Pau me parece eh, encomiable hoy no ha podido estar aquí pues tenía un viaje programado y pues nada, muchas gracias a él por, por esta visión que él aporta al libro y le paso ya la palabra yo mismo a José Gabriel ya si ahorramos claro, pues, Buenas tardes eh, aquí el bueno de José Luis nos agradece ya a que y a mí que contáramos con él para la coordinación de este, de este trabajo yo creo que más que agradecérnoslo, ¿no? lo que tenía que hacer era odiarnos un poco, porque fieles a nuestra forma de ser, pues hemos sido un grupo bastante rebelde y ciertamente le hemos dado pues eh, muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, no sé si nos odiarás un poco o realmente vamos a seguir manteniendo las amistades. Espero que sea, que sea lo segundo y que no nos lo tengas eh, muy en cuenta. Eh, yo lo que sí lo que sí quiero es agradecerle a su trabajo, porque ha hecho un, como digo, un trabajo magnífico y, y muy difícil, sobre todo en las circunstancias en las que la pandemia nos ha obligado a, a trabajar. ¿no? Y creo que también es, eh, de recibo, un eh, reconocimiento, un agradecimiento eh, a toda esta Junta Directiva que asumió... Eh, el riesgo porque yo creo que era un riesgo de esta de esta aventura editorial en la que nos estábamos eh, embarcando y que afortunadamente pues hemos conseguido llegar a buen puerto, pero que eh, en sus inicios pues no dejaba de ser más que un intento, más que una, que una aventura y que bueno, pues que todos ellos y ellas todo este equipo que está trabajando desde hace un tiempo para acá, pues eh, decidió asumir. Creo que es importante agradecerlo eso, porque si no, todas las ideas que nosotros podríamos aportar, pues se hubiesen quedado ahí, ¿no? Hoy, gracias a esa decisión vuestra, es una realidad que hoy, que hoy podemos eh, presentar. Eh, y entre las ausencias, yo quiero recordar hoy a un buen amigo de todos y todas nosotras, eh, que tampoco puede estar hoy aquí y, y no lo está porque no, no porque no quisiera hacerlo, que me consta que sí, sino porque bueno, pues continúa recuperándose de una situación de salud bastante, bastante complicada. ¿no? Y me refiero a, a Chus Castro, a los que con toda seguridad pues, eh, nos hubiese gustado tener entre, entre nosotros en un día tan especial ¿no? y en un libro que él también le ha dedicado un esfuerzo importante. Eh, Deciros que yo hasta, hasta ayer mismo por la tarde tenía idea de hacer una intervención eh, así, a lo que a lo que saliera, ¿no? improvisada. Pero alguien que me conoce bastante bien me dijo improvisada. Dice, pero no habéis hablado de que tiene que ser algo ligero y rápido. Dice, pues te conozco demasiado como para saber que si no llevas algo escrito, eh, pues te vas a ir te vas a ir de tiempo. Así que, bueno, pues hice caso y traigo unas líneas que os quiero compartir, ¿no? Desde hace unos años escribí unas breves líneas sobre un principito que alguien había pintado en el Callejón de la Mona y lo compartí con, con mis hijos. Al leerlo, uno de ellos me dijo, «Papá, yo ni siquiera sabía que a ese callejón lo llamabais de la Mona. Para mí ha sido siempre el Callejón, sin más». Deberías escribir más cosas sobre cómo era y cómo se vivía en el barrio cuando eras pequeño. Si no lo haces, sería un poco egoísta por tu parte. Aquellas palabras generaron en mí una cierta inquietud, pues era consciente de que mi hijo tenía una parte importante de razón, pero nunca encontraba el momento oportuno para enfrentar una tarea que se me antojaba harto complicada. Inquietud que quizás de forma inconsciente, Trataba de sosegar con alguna que otra pincerada de recuerdos que publicaba en redes sociales. Así que, cuando tiempo después Paki me comentó la idea de escribir un libro sobre las historias del barrio, no lo dudé ni un momento. Era la ocasión perfecta para dar respuesta a la petición, casi exigencia, de mi hijo. Y además, era la ocasión para hacerlo como un ejercicio de memoria colectiva, en el que un grupo de personas del barrio, o estrechamente relacionadas con él, Compartiríamos historias y recuerdos escribir historias de Aguero San Francisco ha sido un reto ilusionante, pero difícil algo que ya presuponíamos cuando empezamos a dar los primeros pasos pero que se complicó aún más con la ilusión de esta pandemia en la que todavía estamos inmersos que nos obligó a sustituir los contactos presenciales por el correo electrónico o las redes sociales si hay un culpable de que hoy estemos aquí presentándolo ese es José Luis Polanco, que en estas difíciles circunstancias ha sabido templar y mandar para conducir la iniciativa hacia buen puerto. Historias de Buenos San Francisco salta una deuda con nuestros padres y nuestras madres, hombres y mujeres que fueron capaces de sacudirse el lastre de una guerra civil y el miedo que provocaba una dictadura que ahogaba todo intento de reivindicación social y convertir al frío, hostil y desemparado un lugar en el que el voraz e inhumano desarrollismo de posguerra les vomitó, en un espacio de convivencia, de desarrollo humano, personal y colectivo. Es también un libro que le debíamos a nuestros hijos e hijas. Siempre es importante ser consciente de dónde se viene, pero mucho más en unos momentos en los que hay quien se empeñan en demostrar que en denostar, denostar la memoria de quienes lucharon por una sociedad libre y mejor para todas las personas. Este libro quiere ser una modesta aportación al reconocimiento de la lucha de sus abuelos y abuelas y de quienes les precedieron en el tiempo. Una lucha de la que nosotras y nosotros, sus padres y sus madres, aprendimos mucho, aunque en cantidad de ocasiones no fuésemos capaces de entender sus preocupaciones y sus miedos. No hay duda de que los jóvenes de hoy afrontan un presente y un futuro complicado. Creo sinceramente que llevar este libro en su mochila les ayudará a rechazar los cantos de sirena de quienes ofrecen falsas soluciones a cambio de sacrificar los derechos y libertades conquistados por sus mayores. Pero Historias del barrio San Francisco es también un libro que mira hacia el futuro. Es obvio que el barrio de hoy no es el barrio de los años 60 o 70, ni siquiera el de los 80 o 90. Tampoco el de los primeros años del siglo XXI. No es ni mejor ni peor, es simplemente distinto. Hoy, nos enfrentamos, no, hoy no nos enfrentamos a la falta de saneamientos, de luz o de asfalto, ni siquiera a la falta de escuelas, bibliotecas o estadios deportivos. Hoy los retos son otros, porque otros son los riesgos y las carencias. Sería pretencioso pensar que aquí están todos los recuerdos, todas las historias o todas las visiones de esta, nuestra historia. De hecho, solo es el fruto de las vivencias de un pequeño grupo de personas. Pero creo hablar en nombre de todas ellas si digo que este libro es una excusa para provocar encuentros como este de hoy, que hagan aflorar historias y recuerdos empolvados por el paso del tiempo. Pero también, y sobre todo, es una invitación a reflexionar sobre la forma de afrontar los nuevos, viejos males de esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. El individualismo, la insolidaridad, la violencia machista, el racismo, el rechazo a las personas diferentes. Si a alguien le sirve para ello, habremos visto compensado con creces nuestro esfuerzo. como bien recordó la presidenta al iniciar el acto ella remarca como un punto de partida muy importante, la parroquia es como germen de casi todas y muchas de las cosas que se han desarrollado a lo largo de todos estos años hasta que don Ernesto pues decidió marcharse, evidentemente entonces yo quería que Ernesto subiese por favor si es unas palabras si quiere que si quiere evidentemente para que haga un mini recorrido por lo que él considera que es y hasta dónde hemos llegado pero Como un poco extraño por el espacio, no por la gente, porque en mi mente está esta plaza cuando no era plaza, cuando era una escumbrera. Y les voy a contar simplemente una anécdota porque creo que es altamente, altamente representativa de toda la lucha del barrio. Era diciembre del 76. Cuando se empezó a escombrar, a desescombrar toda esta plaza que, como sabéis, en escombros que iba tirando de la gente y donde había pues muchas ratas también y mucha suciedad, Se desplanó un poco y llegó un momento en que decidimos asambleariamente eh, seguir adelante con no con la urbanización sino en una cosa mucho más delicada que la organización que era meternos a los locales recuerdo aquí está presente Romualdo el miedo que tenía, que todos teníamos pero que eh, unánimemente la gente dijo vamos a seguir adelante no solamente echando el amigo en aquí sino Empezaron a utilizar quesos bajos y después enseguida vino lo de la escuela. Creo que ese fue el momento clave en que la gente tomaba toma la decisión de reclamar lo que moralmente queríamos que era nuestro y además fue el momento en que se rompió la barrera del miedo. O sea, la gente con una gran decisión y audacia se empezó a hacer, pues, toda esta transformación. Y se si lo digo, eso es porque, muy bien que esté así, lógicamente, pero lo mejor es que la gente se va a sacar rentabilidad moral y de convivencia, pues, a todo ese trabajo que se hizo material. Trabajo material, pero también trabajo de convivencia en aquel momento, y trabajo, pues, de ir abriendo... Nuevos caminos en la convivencia de un barrio. En ese sentido creo que merece la pena recordarlo. Eh, recuerdo, lógicamente, hay que recordar la escombrera que teníamos. Hay que recordar la mesa que se hizo allí dentro, eh, todavía sin urbanizar nada, donde se hizo una traslación muy bonita y muy simbólica que era el día de la misa del Gallo dejar la iglesia y venir a hacerla ahí dentro recordáis algunos de vosotros o ver la plaza allá con hormigón y con los niños de campamento pues llenando todo este espacio de, de mochilas de gente y de cantos creo que ese es el mejor recuerdo que yo tengo y bueno, esto de aquí es un poco ya el haber superado, diríamos, un, una especie de utopía, el crear un barrio nuevo, y esa utopía se ha convertido pues, en esta realidad de, de que se tienen muchas cosas que se han perdido también mucha gente, lógicamente, eh, recordamos a docenas de personas cientos de personas que han ido muriendo ya eh, y recordamos todo el esfuerzo que tanta gente puso, pusimos para que esto mejorase no solo materialmente sino también y principalmente de forma cultural y de forma espiritual. Enhorabuena. Lo cuenta bastante bien Romualdo en, en su artículo en el que aparecen la fotografía del barrio, vamos, de la plazoleta, tal como estaba en sus orígenes y como la dejasteis. Eh, ahí se conmemora alguna festividad y en el centro están, creo que Arturo Robles y Mina echándose un baile. Eh, vamos terminando otra persona que tenía que estar hoy aquí es Mariano Calvo Alla, miembro de la gran primera comisión que empezó a trabajar en el libro eh, tenía ya organizado el viaje cuando se decidió la fecha para, para, esta, para la presentación del libro y no ha podido cambiarlo entonces nos ha mandado un texto que nos ha pedido que, que leamos eh, lo ha titulado ¿se me oye? Eh, lo ha titulado para una presentación en la que no puedo estar fue un poeta el que hace muchos años sostuvo que en realidad la infancia era la verdadera patria del hombre y hoy en día cuando crecen de nuevo como la hierba mala patriotas de bandera y tempecieso a mí que a veces me da por juntar versos con mayor o menor fortuna no me cuesta gran cosa mantener la afirmación del poeta e incluso ampliarla. Porque probablemente es así en nuestras primeras décadas de aprendizaje o en la mocedad, que diría algún otro poeta trasnochado, cuando somos capaces de absorber y procesar, como si de un territorio intacto se tratara, todo lo que la vida puede depararnos de después. No dudo de que se trate de una patria extraña, inconcebible a veces y en ocasiones repleta de sinsabor, pero es el lugar o el espacio de nuestras vidas al que algunos nos acogemos, aunque sea solo como referente para poder transitar con cierta dignidad por el resto de nuestro tiempo. Participar en el libro colectivo de las historias del barrio San Francisco me ocasionó al principio no pocos reparos y prevenciones derivadas de viejas disparidades que ahora no vienen al caso. Sin embargo, en honor a la verdad, he de decir que tampoco siento ningún arrepentimiento por la decisión tomada y he de, y he de aquí que, como en cualquier otro avance fruto de esa controversia, nace mi pequeña aportación al libro. Estas historias del barrio San Francisco, si tienen algo de bueno, que yo creo que sí, es que nacen como fiel reflejo de lo que siempre fue el sello y el carácter predominante de nuestro barrio. Esto es, la voluntad firme y solidaria de llevar a cabo lo que la propia gente del barrio se ha propuesto en cada momento para mejorar su día a día. Y así, seguramente que con sus imperfecciones pero también con algunos aciertos, cada uno de los que colaboramos en la materialización del libro, hemos tratado de llevar este barco a un buen puerto. Y para mí, aunque sea por un breve lapso de tiempo, precisamente a ese puerto del que hablaba al principio, a esa pequeña patria ajena a inflamaciones heroicas, que es la juventud que entonces vivimos, que nos hizo crecer intelectualmente, madurar socialmente y en la que nos obstinamos en tomar ejemplo de aquellos que nos precedieron. Esto escribió para vosotros, Mariano Calvo Paya, poeta. La verdad es que... Romualdo es el primer presidente, como dijimos. La verdad es que la emoción del momento me embarga y no puedo decir más que... Dar un abrazo a, a todos los vecinos y, y, y ahora digo, es que no, no tengo palabras, no tengo palabras porque la masiva puede conmigo. Gracias por vuestra atención. Buenas noches Yo me llamo Pedro y soy de Cueto eh, Creo que habéis hablado mucho Y lo habla el libro de las historias De San Francisco Y quiero decir que desde Cueto Creo que conseguimos muchas cosas Pero siempre hay que decir Que siguiendo al barrio San Francisco Y vamos detrás Y cuando tenemos problemas Y dudas entre los vecinos Decíamos, si el de San Francisco lo ha conseguido, nosotros también. Entonces, no es que hayáis conseguido muchas cosas aquí, sino que habéis sido una punta de lanza, como mínimo, en la ciudad de Santander. Felicidades y enhorabuena. es que tanta tecnología, por Dios. Bueno, mmm, deciros que lo primero, eh, el libro está a la venta, lo tenemos ahí al fondo, está ahí Marcos y Narciso, para quien quiera comprarlo. Y bueno, otra cosa importante, en este barrio siempre se han acabado las cosas con, bueno, pues con una fiestuca, con un... Y entonces queríamos que alguien que tenemos por ahí enfrente, nos venga a cantar un poco, aunque sea un par de las canciones típicas de las que siempre se han llevado en este barrio. Venga, Miguel, no te hagas de rogar. Sí. Bueno, de alguna manera... Hola, buenas tardes a todos. De alguna manera la cosa continúa parecido, porque todo sigue siendo bastante vigente. Pedro, el de Cueto, ha dicho que teníamos mucha vinculación en el barrio San Francisco con Cueto y de alguna manera la seguimos teniendo porque yo he a Luis Mari, que es de Cueto, para que me acompañe y no sentirme aquí tan solo y abandonado, que a mí me da mucho corte todo esto, ¿no? Entonces, Cueto y San Francisco siguen estando vinculados. Recordar que, bueno, a mí esto, como a mucha gente me pilló jovencito, ahora ya tengo el pelo blanco, pero entre el año 76 y el año 80, ...se hicieron muchísimas cosas en este barrio, ¿no? Eh, nosotros éramos el grupo de gente joven... ...recuerdo que en los, en, en, en los, en los grupos de movimiento ciudadano de la ciudad... ...grupos políticos, que entonces la los jóvenes que se movían en ese ambiente... ...bueno, nos movíamos en ese ambiente... ...al barrio San Francisco, a los jóvenes del barrio San Francisco... ...nos decían que éramos un barrio acrata... ...que si he de ser sincero... ...la mayoría no teníamos ni idea... ...de lo que significaba ser acrata... ...no sabíamos que... ...pero bueno, nos, nos, nos daban ese título ¿no? ¿Todo por qué? ...porque... Eh, ...en el proceso de esos años... Que, ...de los que hablo... ...del 76 al 80, 81... ...se hicieron muchas cosas... ...pero una fundamental... ...que fue conseguir... ...que el barrio perdiera el miedo... ...y eso fue... El, el, ...lo que culminó... ...en el acto que para mí no es el más importante... ...pero fue el derribo, de la, el derribo de la carpintería famosa, ¿no?... ...que fue debido a que todo el mundo perdió el miedo... ...todo el mundo quería dar un martillazo... ...yo creo que lo más importante que hizo el barrio... ...fue la escuela, crear la escuela que hay ahí... ...que claro, hoy en día es muy difícil... ...de hacerse a la idea de entonces... 40 niños en una mañana empezasen a clase que no tenían a dónde ir. Hoy es impensable, hoy sobran plazas escolares, sobra, sobra de todo, ¿no? Pero entonces no. Y, y eso se conseguía a base de trabajo, a base de que los jóvenes tenían que vendíamos pósteres vendíamos libros, hacíamos campañas, porque era popular y gratuita. Eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, a mí en aquel tiempo, yo, pues, era siempre, como digo en el libro, siempre he sido muy aficionado a la música, y no, pero no sabía ni, ni dos acordes ni cantar muy mal. Pero, pero de alguna manera, hoy se repite la foto que viene en el libro del de festival que hubo ahí, solo que allí me acompañaban José Luis, que hoy no quiere subir, y Chus Castro, que espero que se recupere. Bueno, yo también me emociono lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer una o dos canciones. La primera que voy a hacer es, porque refleja un poco lo que decía al principio de la pérdida del miedo, es una que hicimos por el derribo de la carpintería. Se titulaba Te caerás. Hay que hacer la voz en grito porque está esto así... Bueno, pues, de... pero bueno, es.. siempre sigo diciendo recordar el, fa... el festival del año 80-81, que es la foto la que está según la ley del suelo los niños de los barrios también sitio en donde jugar según los organismos en el barrio en que vivo hemos llegado tarde no te va lugar pero tú yo no sabemos que habrá un espacio libre por ejemplo, por ti, vamos a Ruinosa ocupa unos terrenos en nuestras hipotecas tenemos que pagar tenemos ese estorbo cantar todos conmigo, si el el coro la casa se caerá se caerá, se caerá. Te caerás, te caerás, te caerás que te vamos a tirar. En el lugar que ahora ocupas, en el lugar que ahora ocupas Con mi de mi barrio jugará experiencia que si no la tiramos, nadie desde afuera nos la vendrá a tirar. Sabemos que es posible, el día señalado, las fuerzas de un repúblico lo no vengan. la mano e incluso la usará la ley en ocasiones no de los años transcurridos, que son 40... ...porque estas canciones las hacíamos en el 77... ...esto sigue siendo totalmente improvisado. Entonces ahora... ...y aquí por eso nos despedimos... ...porque creo que la historia ha sido un poco largo, que creo que con no, esto ya acabamos... ...hacer la canción de historia... ...que es un poco la historia de todo lo que... ...pasó en el barrio tal como yo lo vi... Pues en el año 77. de un caballero que de alguna buena forma se hizo dueño de un terreno. Construyendo un solo bloque ya logró un gran beneficio, se dio cuenta que el momento no podía ser más propicio. que a la ciudad llegaban los vientos cada día, de la gente de los pueblos en busca de mejor vida. Dijo a sus encargados, olvidaros de las leyes, estos buscan un refugio, de esas cosas no entienden. dejaron zonas verdes, no pavimentaron calles, se olvidaron de las luces y no pusieron desagües. En el lugar de la escuela, levantaron más viviendas, se acordaron de la iglesia cuando no quedaba tierra. Si alguno descubría que le habían estafado, él solo no tenía fuerza para hacerle ningún daño. En el paso de los años todos fueron comprobando que el jefe y sus encargados les habían engañado. Ahora ya se conocían, pero una cosa clara, cada uno por su lado perdería la batalla. Así el barrio llegó a unirse, el señor de sus millones, pudieron hacer nada para frenar sus acciones. Inventaron el barrio, ocuparon los locales y usaron para escuela y para fines sociales. Al ver esto, pido a Dios que el egoísmo se acabe para que no haya en el mundo tantos restos criminales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado aquí y espero que compréis el libro y que os guste porque de verdad está muy, muy interesante. Muchísimas gracias.